Hola a todos, quiero responder algunas de las preguntas que me han estado llegando por mensaje directo, especialmente esta y es, ¿cómo es que Avon realmente funciona? Así que ponga mucha atención porque a usted esto le va a interesar y mucho, se lo prometo. Bueno, número uno, eh, Avon trabaja de esta manera. Usted va a tener un 40% nivel de ganancia en lo que son perfumes, ropa, zapatos, accesorios, bueno, en toda la línea de productos que nuestro libro tiene. Un 40%, significa 40 fuera de cada 100 que se venda. Bueno, ese es el número uno. Número dos, usted va a recoger ganancias de las ventas realizadas en su propia tienda en línea, o sea que la compañía le va a pagar a usted por cada cliente nuevo que usted vaya trayendo y que haga sus órdenes en línea, así que imagínense, ese es el segundo beneficio. Número 3, la compañía le ofrece pagarle por crear su propio equipo de ventas, imagínense ustedes. 50 dólares por cada persona que usted inscriba para su propio equipo, imagínense, usted está, le están pagando por construir su propio equipo de ventas. Número 4, la compañía le ofrece pagar a usted por calificarse conjunto con su equipo, hablando del volumen de venta en un nivel y si usted asciende a otro nivel le siguen pagando otro bono y así sucesivamente le van pagando por construir su propio negocio. Imagínense tantos beneficios que tiene esta compañía. Número 5, usted va a poder tener acceso exclusivo a incentivos que son hechos especialmente para que usted se sienta premiada y al mismo tiempo realizada. Porque usted puede ganar viajes exclusivos donde usted puede tomarle mucha ventaja de incorporar a su familia con usted porque va a poder ganárselo para una persona o para dos personas cuando dependiendo el incentivo que se esté trabajando. Y bueno, el beneficio más importante es que usted va a tener acceso a un libro privado que se llama El que hay de nuevo y muchos lo conocen como el demo. Usted va a poder comprar por adelantado los productos que van a salir más adelante en el libro de la campaña. Así que, esa es la respuesta para la pregunta que me han mandado, espero que les haya servido, compártela con el resto de sus familiares, amistades o alguien que esté buscando un trabajo, porque esto de, de la venta, pues puede solucionar un problema momentáneo o puede ser convertirse en una carrera empresarial de la cual usted pueda sentirse orgullosa, donde usted es la propia jefa, donde usted decide su horario y sobre todo los beneficios que usted va a estar recibiendo al formar su propio negocio. ¿Y saben qué es lo más bonito? Todo esto lo están realizando desde su casa, sin descuidar lo que son los niños, el esposo o los quehaceres del hogar. Usted tiene la oportunidad de organizarse con su horario y en sus propios términos y a eso se le llama ser su propio jefe. Así que tómele ventaja, espero que esta respuesta les haya ayudado. Dale click al link para que puedas obtener mucha más información.